A la pacha de Dios, y la Jube con Tora Vamos, pues, usa tus manos y adoramos a Dios. Se canta así. Que soy en las manos. Señor Señor, te adoro Jesús, mientras vida me das con la mano con vos. Oh. Fogoso, vamos. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que me das, te doy gracias Señor pagar. O dígalo, a ver las hermanas hasta arriba, vamos. A pagar de no poder mi vida, Señor. Te adoro, Jesús. Mientras vida me da, oh, oh, oh. no vamos para casita, pero con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo. Con gozo la mano termina. Oh, oh. Siga pagarte no puedo, con eso terminamos, vamos. Pagarte no puedo, mi vida, Señor, ay, te adoro, señor. mientras vida me das. vamos adorando con el saxofón, con la mano así, yo lo bendiga mis hermanos, feliz retorno a su hogar, regrese con paz y con bendición, hemos adorado los ungidos de Cristo, exaltado